Hola amigos, bienvenidos a mi canal La A Cocinar. Hoy vamos a hacer unas deliciosas paletas de limonada con gomitas. En el video pasado hicimos un muñequito de porcelana y crema, pero esta vez vamos a cocinar. Es muy importante que no olviden que antes de preparar los alimentos nos debemos lavar las manos. Entonces vamos a mostrar los ingredientes. Bueno, yo voy a usar estos que son unos moldecitos de paleta Miren, vienen cuatro Ustedes lo pueden hacer con un vaso y ponerle un palo de paleta Bueno, acá vamos a usar unas gomitas de osito de grizzly Pero ustedes pueden usar de cualquier forma y sabor Bueno, aquí vamos a usar 250 mililitros de agua esta es la media exacta de los moldes para las paletas. Pero si ustedes van a hacer más, le agregan más agua. Un poquito de azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Para la limonada. Zumo de limón. Y pues yo le voy a echar aquí un poquito de zumo de naranja. En nuestra jarra con agua vamos a agregar el azúcar y todo el zumo de limón, lo revolvemos y continuamos. Bueno, aquí en la jarra ya hice la limonada, yo le eché aproximadamente los moldecitos y vamos a poner aquí a un lado las paletas. Bueno, vamos a echar en los, en los cuatro moldecitos la limonada. Recuerden que deben dejar espacio en los moldes para que cuando echen las gomitas no se les rebose y se les riegue. Y aquí dejé un poquito para hacerle el zumo de naranja. vamos a echar nuestras gomitas ya abría el paquete bueno entonces vamos a empezar echándolas así miren por porque si no eso se va subiendo y no nos deja espacio las gomitas, ahora vamos a poner las paletas para que no nos pase esto no tenemos que rebosarlo tanto luego lo podemos limpiar ahora las vamos a llevar al congelador por dos horas o más ustedes van mirando la consistencia horas después. Ya pasadas las dos horas vamos a desmontar. Si ven que sus paletas están muy aguadas, las pueden dejar en el congelador de 3 a 4 horas. quedó. Ahora vamos a probarlo. Bueno, miren cómo quedó. Bueno, ahora vamos a probar. Tengo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Mmm, riquísimo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Miren cómo queda, de rico, miren cómo se ven las gomitas. No, esto está riquísimo. Espero que en casa... Lo prueben y lo hagan. No olviden siempre dejar la cocina limpia cuando hagan sus preparaciones. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir unas notificaciones. Y no olviden darle like. Nos vemos en el próximo video.